En el mundo del anime, existe un clásico personaje que posee una gran evolución, es el chavo, y hoy lo analizaremos y descubriremos todas las fases que posee este complejo personaje. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime, si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. El poder base del Chavo empieza bastante alto y es tan poderoso como un superhumano Cuando Kiko empieza a entrenar, el Chavo no se queda atrás y decide ir al templo de Kamisama para adquirir nuevos poderes Acá es donde aumenta su poder Al empezar el torneo de artes marciales de la vecindad, el Chavo regresa del templo mucho más fuerte Después de intensas luchas en la batalla final se enfrenta el Chavo y el Kiko, en donde el Chavo se lleva la victoria. Pasan unos años y se descubre que Don Ramón poseía un alter ego autodenominado Don Ramón Yochica y solía asesinar personas con un poder explosivo. Después de toda una saga de misterios, Don Ramón es descubierto y el Chavo junto a sus amigos logran derrotarlo. Don Ramón vuelve a la normalidad. En esta época es cuando comienza la saga de cambios de cuerpo. Al final de esta, todos obtienen un gran plus de poder. A partir de este momento, es cuando Ñoño se divide en dos y descubre que posee el poder de un dios. Y empieza a destrozar la vecindad. Gracias a la mezcla de poder entre el Chavo y Kiko, logran que Ñoño abandone la vecindad y vaya a gobernar otros puntos al despertar un extraño poder, empieza a alardear que es más fuerte que el chavo. Así que este decide contactar con todos sus dios de otras realidades y les pide consejos. En estos momentos, todos juntan sus manos y despiertan el poder divino del chavo, que duplica por 100 su fuerza. El chavo empieza a entrenar su poder adquirido Y fácilmente logra dominarlo por completo Ahora podía respirar en el espacio Kiko, muy envidioso, reta al chavo en una lucha a muerte Kiko hace trampa ya que había llevado a pelear a todos sus dios de otras realidades Pero el chavo no se queda atrás Y después de unos típicos dramas de Shonen Despierta el Chapulín Blue y logra vencer a todos sus contrincantes. El chavo empieza su viaje hacia diversos planetas. Ahí, lucha con seres dimensionales y demonios de alto rango. Poco a poco, despierta el Chapulín White, alcanzando un poder jamás visto. En todas las aventuras del Chavo, descubre que Ñoño se había convertido en el dios de todos los universos. Estos abrazan y tienen una gran idea, crear un torneo multiversal. Acá es cuando el Chavo empieza a reunir peleadores de su universo. Poco tiempo después, empieza el torneo multiversal. Los Power Wolf serían infinitos. En el mismo torneo, el Chavo demuestra todos sus nuevos poderes. El chapulín universal Consiguiendo un poder casi infinito El Chavo y Kiko empiezan a luchar en el torneo A pesar de que ambos son del mismo equipo Lastimosamente, el Chavo es incomparable con Kiko Y lo vence con cierta facilidad Después de varios acontecimientos Solo quedaban tres en el torneo Ben 10, el Chavo y Cori. Estos desatan una furia inmensa en el campo de batalla a pesar de que el ganador es Ben 10, los poderes de los tres estaban muy equilibrados, es decir, todo dependía de estrategia y buena suerte. Después del torneo, el Chavo se despide de sus amigos del universo 7 y se dirige a otros universos para obtener nuevas aventuras. Con una nueva fase, el chapulín rojo universal, y con esto todos están al día en el manga. Si finaliza, otra mega explicación, resumen y análisis de poder del chavo. Ojalá estén satisfechos. No olvides dejar tu like y comentar. A cambio de esto, te puedo brindar un corazón. Tampoco olvides seguirme en Twitter y en Facebook. Pronto, más videos sobre niveles de poder.